Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ya estamos en el café caliente y con nosotros nos visita el pastor José Manuel Cantalicio. Ya saben, eh, él viene como dirigente deportivo y religioso. De, hace un tiempo lo recibimos con un conflicto, una situación que se estaba dando en la comunidad que él... Eh, opera y dirige su pastor, eh, como pastor, pero también como dirigente deportivo. Con él vamos a hablar estos temas y ya se resolvieron los que plantearon en aquel momento. Buenos días, Pastor. ¿Cómo sí, se Sí, buenos días, Francis. Buenos, buenos, día, día, día. Equipo. buenos días, equipo. Buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís En especial al sector Hermanas, Hermanas Mirabal. Mirabal. Sí. Con respecto, quisiera eh, recrear que aquella ocasión ustedes plantearon un problema en la comunidad y sobre todo en la comunidad deportiva. En el club. En el sí, club, muy bien. lo que pasaba? Muy bien, esa problemática que existía en dicho club ya se ha resuelto. Lo primero que nosotros pedíamos era elecciones diáfanas, transparentes, y ya todos los planes están dados para las elecciones que serán, el día 30, domingo, 30, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Qué tiempo tenía la, la directiva actual que aún está? ¿O Ay, tiene? mi hija, te hablo de esa directiva actual, eso antaño. Antaño. Porque... siete 15 años, 10 20. años, 20. Eh, más. más de 20 porque prácticamente wow. son 27 años. ¿Y cómo funcionaba la administración o cómo funciona todavía con esa gente la administración de las instalaciones deportivas? La, hermano, la administración en los últimos días ha ido cambiando porque nosotros hemos sido eh, luchadores, capaces de hacer que las cosas vayan cambiando. Y yo creo que cambiarán cuando el pastor Cantalicio sea el presidente del club Hermanas Mirabal. Yo creo que tengo el perfil de un candidato ganador y el 30 le vamos a dar con todo. Eh, ellos presentaron <risa> boleta también. Sí, presentaron boleta. ¿Qué cambios plantea usted? Eh, mi programa de gobierno es un programa claro, preciso y fácil de entender, aquí no hay ningún tipo de, de usted, si usted quiere puede leerlo, Vamos ahí acá, está no mi programa de acá. Vamos a puntualizar algunos, sí. eh, actualizar y modificar los estatutos del Club Hermanas Mirabal, y adecuarlo <risa> a estos nuevos tiempos. Incorporar al club con RNC para que sea una institución, formalizarla vamos a decir, sí. equipar una oficina, eh, una secretaria eh, con archivos, teléfonos y demás, facilitar la casa club a todos los moradores que convergen. ¿Hay alguna situación con prestar la casa club a los moradores en la actualidad o en la gestión eh, eh, que está? Había una situación. ¿No se le prestaba a los moradores? Eh, la prestaban pero a cambio de, de es decir, de pago. A cambio de pago Cosa o propongo... que no se contemplaba en los estatutos o en no estatuto, en la, fisono... sí. en la... Como, sí, Mira sí. yo propongo Que a las personas Llámese religiosa uh -huh. Político, deportivo Todas las personas que Convergen, el sector Hermanas Mirabal Y van a solicitar ese club Pueden dar una mínima cuota Pero no una cuota elevada Porque eso no es un patrimonio De una familia eso no es un patrimonio del pastor Cantalicio, hay, es un patrimonio de la comunidad. Hay dos aspectos que brevemente pues, nos podría decir cómo lo aplicaría, que es la de nombrar técnicos deportivos de baloncesto si cuentan con los recursos, cómo, cómo lo viabilizarán. Estos técnicos en el área de voleibol, ajedrez, do, do, domin, domino, béisbol y otros eh, deportes. Esa, ese aspecto, el, el de nombrar técnicos y gestionar con InfoTel los cursos de computadora, ¿es para realizarlos en el club esos cursos que lleguen a la comunidad o cómo? Sí, que lleguen, que lleguen a la comunidad. Ya nosotros, antes de ser presidente, ya hemos hecho las gestiones, okay. porque no queremos dar palo a la ciega. Nosotros, Por eso le pregunto para... Nosotros somos claros, precisos, y es una propuesta clara, y toda la comunidad, toda la Junta de Vecinos están de este lado. ¿Qué yo le digo a las personas que están del otro lado? Que se unan a esta causa. Porque ya, ya ha hecho gestiones para en el Ministerio de Deporte para conseguir esos entrenamientos. Sí, hemos, ya hemos hecho gestiones. Ahí vemos, eh, así están hoy día las instalaciones, Pastor. Sí, así está. Eh, fue fundado el 20 de junio del 78. Ocho, Ocho, es sí. decir, que recientemente cumplió un año más de, sí, de vida sí. deportiva o de clubística. Clubística, sí. Es eh, decir, que casi la mitad de la vida la, la ha tenido una gestión. 41 un años. Vemos ahí, más de la mitad. una gestión. El Club San Vicente de Paola ¿verdad? Entonces una cosa, con respecto a la situación de Hermanos Mirabal. Sí. Eh, tuve un laxus decía un, un, un político en el ayuntamiento. Escúchame que tuve un colapso. <risa> Escúchame de nuevo. Es? Un colapso. <risa> <risa> wow. eh, eh, mira, eh, Pastor, usted lo que procura es llevar a otro nivel el club ...y sus instalaciones, porque veo que tiene gestionar con Infotel los cursos de computadora... ...e instalar una escuela de informática. Ha tenido cercanía sí, con mira. el Estado respecto a Indotel para que pongan... ...que aquí se han hecho muchos experimentos, se han puesto salas y la hemos perdido. Con sí, Infotel sí. directamente. Eh, nosotros lo que queremos es trabajar a favor de la colectividad con ese programa de gobierno... En cuanto a y en cuanto a todo lo que está señalado, ya nosotros comenzamos a tocar puertas y a dar los primeros pasos. Yeah. Pero yo hoy me comprometo, delante de ustedes y delante de todo un público que nos está viendo, que nosotros vamos a cumplir ese programa de gobierno. ¿Por qué? Porque es en la Casa Club, refugio de todos los deportistas, del sector Manamiraval Mirabal y todo aquel que quiera llegar y también la Casa Club refugio de toda la identidad la, la, la junta de vecinos y entidades eh, religiosas ¿verdad? que gubernamentales y no gubernamentales porque Exacto, me imagino que todas. se utiliza como recinto electoral también toda, toda, el toda, protocolo para adquirir las instalaciones del club para hacer actividades culturales, recreativas o comunitarias ¿Ya será más fácil? Será más fácil, será más fácil porque tendrán un presidente democrático y yo creo que donde hay democracia, hay participación. Trabajaré con todos aún por, por lo que no voten por mí, pero yo creo que la gran mayoría votará por el pastor, que es pastor de toda una comunidad, de toda una barriada Nunca he obviado ningún tipo de religión, ¿por qué? Porque creo que en los clubes cabemos todos y en la comunidad cabemos todos. No ah, a doña Felicia sí. que traiga el cafecito, en esa... porque trae el café caliente y así eh, usted va, vamos sí. interactuando. Se toma su yo quiero una pregunta, sí, hace una pregunta, que simplemente... ¿de cuánto, de cuánto buen día. qué tiempo Gracias, Felicia? entonces tendría su gestión cuando Gracias. usted, sa si sale verdaderamente... Ganador Gracias Francisco. ¿Cómo está planteado los estatutos? Por dos Muy años, bien. un año, tres años Los por... estatutos hablan de dos años Y yo creo en esos dos años Porque una gestión de cuatro años para un club Es no darle participación a los demás A los que están haciendo turnos Creo en la participación Otra cosa, esa oferta Que le da su, su plancha ¿Con quiénes están constituidas? ¿Qué tipo de persona está formada? La plancha que yo llevo a cabo es la plancha número 2 y está constituida con deportistas y personalidades de la comunidad, de toda la religión, de todos los partidos. ¿Por qué? Porque creo una vez más, en la participación. En el aspecto técnico de las elecciones, ¿cómo se manejarán el conteo de los votos? ¿Quiénes estarán supervisando? ¿Cómo se manejará esa parte? Sí, los supervisores, los árbitros. Sí. De dicha elecciones será la Unión Deportiva y la Asociación de Baloncesto. Eh, este jueves nos vamos a reunir ya para entregar formalmente nuestra plancha y ahí se decidirán los últimos puntitos que falten Muy bien. En el club, actualmente, se desarrollan actividades que se pueden en, en, en, enumerar por esta gestión. Sí, claro que sí. ¿Cuáles? Cuál tenemos el dominó, baloncesto, el judo, el carácter, sí, entre otros. Ya. Eh, ¿Y la Junta de Vecinos? Utiliza el recinto actualmente para... Sí, sí. Ahí. Tú sabes que la, el sector Manamiraba es un sector muy, que muy, muy es muy grande. Sí. Tiene aproximadamente 14 barrios que se han añadido. Y en dicho club hay una junta de vecinos, pero en el sector hay muchas juntas de vecinos. ¿Qué, qué me podría decir así a modo general? ¿Cuáles iniciativas tienen ustedes pensado como directiva de ganar para buscar involucrar más a, al sector con el club, cómo conectarlos, de que saber que tienen un club ahí, que si hay actividades, sea de manera un apoyo más contundente, porque tengo entendido, y me corregirá, que el tema de los clubes eh, ha bajado un poquito en comparación a años atrás, sí. décadas atrás. ¿Cómo conectar al sector, al barrio, a los jóvenes con el club? Sí, fíjate, lo que pasa es que muchos clubes, no solamente el hermano Miramar, Muchos clubes han estado secuestrados. Ok. Y nosotros, con la participación de darle a todos los atletas, que son atletas dormidos, porque no se les ha permitido la oportunidad que entren. ¿Por qué? Porque ese trujillismo que hay de decir, no, esto no es hermana Mirabá, esto es un patrimonio de tal familia. Nosotros lo que venimos a descentralizar esa parte, que la comunidad se empodere de ese club, que es mi club y es el club de todos. Entonces, ¿qué prioridad tendrían ustedes en asunto de deporte, en asunto cultural, en asunto de interacción con la Junta de Vecinos? ¿Qué prioridad tendrían? ¿Cuál nosotros, es el deporte? Nosotros tenemos prioridad clara, la participación a todas las juntas de vecinos y al deporte, llámese en la disciplina de baloncesto, que ha venido descayeciendo. ¿Por causa de qué? Por causa del mismo formato. Nosotros llevamos ahí un formato diferente. Cuando a ti no se te obvia por tu pertenecer a tal y a cual grupo, tú entras fácil. Esta es una candidatura que yo he denominado la candidatura de los sectores. Del, de la hermana Mirabal. No es muy arriesgado eh, tener este eslogan por acá. Esta nueva directiva se compromete ante los moradores eh, del sector cumplir con este programa que es un tanto amplio y, y por los años que tiene la antigua gestión, la gestión actual, no sería muy cuesta arriba cumplir todas las promesas. Es arriesgado cuando el candidato que lo presenta no tiene credibilidad. Okay. Pero el pastor Cantalicio tiene credibilidad clara. En mi sector, si ustedes abrieran un teléfono para que la gente llamara a preguntar de este candidato y futuro ganador, yo sé que tendrían que ampliar Pastor, las horas. me gustaría hacerle una pregunta en el ámbito económico. ¿Cómo los fondos, los recursos, cómo ingresan? Eh, ¿Qué actividades se realizarían o realizan para lograr captar eh, alguna entrada económica que les sirva para la comunidad y para las actividades? Muy bien, en mi gestión, porque yo no puedo hablar de otra gestión, tengo que hablar de mi gestión, cuando llegue nosotros tenemos pendiente hacer muchas actividades, pero actividades claras, yo seré presidente, pero no seré un presidente también tesorero, ni secretario, no, no, que cada uno cumpla su rol, cumpla su función con el cargo que se le ha asignado. Y yo seré la cabeza clara. ¿Por qué? Porque para dirigir un club, para dirigir los destinos de ese club, se necesita ser un buen gerente. Que si entran en 10 pesos, cuando se llame a cuenta, se pueda decir dónde están esos 10 pesos. Porque si no aparecen, entonces, lo que estoy diciendo hoy, no se cumpliría. Yo quiero cumplir del dicho al hecho. Por eso tenemos eh, un esposo publicitario que dice que si tuviera fe como un grano de mortaza, eh, le diría a los montes, muévete de ahí y se moverán. En bueno. el nombre de Jesús, nosotros vamos a ser y somos los vencedores. ¿Este bueno. domingo ahora? Este domingo a las 10 de la mañana. Desde las 10 hasta las 5, pero le decimos a los dos grupos que queremos civismo, sí queremos tranquilidad, que cada uno vaya a votar en orden, porque este candidato está aquí, representa el orden, representamos la diafanidad, la transparencia, que gane el mejor y ese soy yo. Bueno, muy bien. ¿Ya tienen loco? Sí. Pues gracias a usted por venir y a traernos su, su planteamiento al programa y creo que cierra un ciclo el club Hermanas, Hermanas Mirabar, porque la primera vez que lo recibimos era con el planteamiento del problema y ya vemos que hay elecciones, no, no hay soluciones el 30, pues ahora toda la comunidad que le duele y que quiere restablecer el vínculo con el club este domingo tiene la oportunidad de asistir. Gracias a usted por venir, muchas Ustedes, gracias porque a usted. están ahí pues usted como está siempre, siempre. En de mañana no se mueva que hay más contenido.